Hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí Vamos a pasar los mejores goles Que he hecho en DLS uh, Vamos a poner un ángulo elegante ¿Vieron ese golazo? ¿Vieron ese golazo? ¿Vieron cuando vieron ese golazo? Lanza un centro y Otro centro y Taquito, ve, eh, taquito Y vamos con otro gol Otro PSG un pase corto, de un pase largo y un golazo y cabeza. Antes de hacer gol. Un pase aquí larguito. Cabecita y otro pase, es como un pase y golazo, un fierrazo obviamente. El cuarto gol, a ver, que empezaje por la copa diamante. Miren este. Un pase, ni bien le da pase y voltea y gol nomás. En Real Madrid, a ver, un golazo de Real Madrid que le hicimos acá Un pase corte de Benzema, para Vinicius Se acerca y con la izquierda remata, ¿vieron eso? Y con el Berraga Un centro De ahí otro centro y ¡boom! Gol de cabecita ¿Vieron ese golazo? Es un golazo, gente De acá es un centro Larguito que vaya corriendo y y pla, le fui un fierrazo descomunal. Si este hemos visto, creo. Bueno, si lo vieron, pueden volver a reverlo porque ese es un golazo. Gol de cabecita. Ya, vamos a ver. Este golazo que también es bueno. Que en camane le da pase a Sala y Sala se va con todo y hace un gol de al ángulo. Lo pone y Aquí como pueden ver el último gol. Es un golazo también. tira y viene de la paz y taquito. Un golazo, diciendo gente. Es un golazo. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Voy a traerle más videos así de los mejores goles en DLS 2022. Si es así, les gustó. Espero me apoyen con un like. Me dejan un like una compartida y si pueden comentan el video a ver qué tal les pareció bueno para seguir metiéndole y trayéndole lo mejor a ustedes los mejores goles en DLS nos vemos gentita hasta un próximo video cuídense mucho nos vemos gentita hasta luego